Brutal Oh, está lleno de agua de nuevo Esta tuerca la estaba buscando el otro día Ya tenemos estas dos palas que están bien Esto va a ser más lento de lo que pensé Me eché el disco, obvio, este disco no está pensado para eso esto es lo que pasa cuando eres lo suficientemente pastel de perder el disco que está hecho para hacer lo que estamos haciendo. Fuck. Este es el estado actual de unas pistas de bicicleta que están en el terreno de un privado. Nos pusimos a conversar con el vecino y no sé en qué parte quedé, pero el plan es... Toda esta línea que está llena de champitas de pasto, dejarla limpia, los peraltes, los bumps que vienen hacia allá atrás. Y hacer una pequeña ruta de subida para que los niños puedan subir en balance. Las balance son las bicicletas chiquititas que ni siquiera tienen pedales, pero que le sacan equilibrio a los, a los chicos, así es que... Claramente la pala con punta plana no es lo mejor para esto, pero mi pala con punta está en otro lado, así es que hoy día lo vamos a hacer muy en bruto y mañana deberíamos darle un poquito más de forma. desmalezados los bordes y estamos en este peralte recién pasando por este bump, este peralte de acá y ahí atrás, mesetita y doble a la pala con punta le va a sacar filo esa, así que va a quedar letal está conectada en este hoyo con estas mesetas acá hay un peralte escondido, pero... después tiene una loma gigante que es como para agarrar velocidad y te tira ahí el dir grande que se le cayó la punta ¿esto qué año lo hicieron? hace dos años no terminamos 2018 cuando terminamos esta, esta línea, eh, mi hijo era re chico, tenía 5 años y se conectó todas estas guatitas sin bajar los pies y sin perder velocidad Ah, no te creo Sí, hasta ahí quedó como hitline Pero si veía esta línea podía hacer unas tremendas conexiones sí, Son las medias dobles y las veis desde acá ¿Y qué, en qué momento se quedó tan abandonado? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Eh, Nada, no, yo creo que un poco de... Desorganización. Desorganización, sí, o, o solucionar algunos problemas internos del lugar. Pero yo creo que se van solucionando. Se está recuperando, hay gente que está interesada en el proyecto y eso es, como decimos nosotros, exquisito. Exquisito. La coincidencia de que me pidieron limpiar esta línea, el Oscar me vino a apañar con todo. Y se empieza a recuperar, vos, pues, me, me, me encanta trabajar en este proyecto que sé todo el tiempo, me contaste todo el tiempo que lo pusiste? No, y le pusiste. Pues. Hay muchos actores involucrados, hay un montón de gente que apañó con este proyecto, que creyó en el proyecto y que sigue creyendo en él, ¿cachai? Entonces tampoco puedo dejar votado eh, en lo algo que todos que creyeron. Tanto, tanto nos costó construir. Hay que puro seguir dándole. ¡Nada más! ¡Nada más! A echarle encina a la nave. Ha sido menor, ha estado... ha estado brutal estas palas no son para esto bueno, punta cuadrada no, no le entra nada Espero que haga toda la diferencia el día de hoy día porque es más finita y es puntúa. Uh, la diferencia con la pala es brutal, les voy a mostrar. El Oscar llegó motivado. Está de tempranito y cachense, estaba. Este segmento ayer me tenía con los brazos de lana y ya cansado igual. Pero esto. Parece una mala broma, caché como entra. Fuera. Y fuera. La herramienta precisa para el trabajo preciso. Estaba estado escondido debajo de la tierra Maestro Mono, como le hemos dado mono! ¿Qué pasó? <risas> Cachate esta va para allá El Oscar va a ir partiendo, así es que voy a Enchular lo que hicimos Dejarlo lo más plano posible y presentable Así es que Voy a empezar ahí abajo Muchas cosas mías aprendí en esa paliada. Hasta o bueno, ¿dónde está mi ¡Woo! <risa> <-huh. risa> Oh, tres whips de una me la Sí. Oh, ya. Yeah. Estoy con la estupidez, weón. Ay, va, van a terminar de chular la visita. Qué lindo. Brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Queréis ver cómo andan las bici grandes en la pista? Sí. Para que cachéis como tenéis que andarlo después. <risas> Vamos a ver cómo se tiran las copas de tiretas acá! ¡Pate, pate! ¡Ya, todo quieto! ¡Listo! Chicos, así van a alcanzar. ¡Ay, viene! ¡Bien! ¿Quién quiere seguir practicando? te pasaste, Marcela? Pasa Gracias. Los, ni los niños. <risa>